We tampered with the stability of space. The longer you do it, the more dangerous it becomes. <laughs> Be careful what you wish for, Parker. Hello, Peter. Yeah. Se filtró el nuevo trailer de Spider-Man Don no Way Hola. ¿Bien? WTF, Es muy buena animación ese eh, GTA, ¿no? Eh, no queda mal, no queda mal. No queda mal. Hola Peter. Hola Peter. Hola buena gente de YouTube ¿Cómo están? Soy Jose Ultimate y estamos aquí en un nuevo video para este canal y bueno en esta ocasión vamos a mostrar ¿no? algo que me sorprendió al día ¿no? que bueno ahora sí tengo tiempo de grabarlo. ¿no? que salió nuevas imágenes que se filtró de la revista Empire ¿no? de la gente que ya tuvo la revista primero que lo compró anticipadamente, ¿no? Y bueno, ahí lo filtró los videos, ¿no? Las imágenes, bueno, del artículo de Spiderman Way Weihon, y acá vemos nuevas imágenes de la película, ¿no? De Weihon, así que más o menos en dos semanas o un máximo ya se acerca el trailer, Y bueno, lo primero que vemos acá, claramente, Spy siendo torturada por Dog Octopus, por los tentáculos que se ve realmente increíbles y no se ve tan CGI como creía, ¿eh? así que ya veremos por qué ¿no? así que la verdad esta imagen me hizo recordar a lo que vimos en Spiderman 2 ¿no? y la verdad bastante sorprendente ¿eh? lo que va a ser esta película ¿eh? espero no decepcionarme, no pero vamos pero por ahora me, me sorprendió esto y bueno acá hay varias imágenes obviamente que salieron, ¿no? acá vemos una más clara no lo del, del Mac -off la bolina, bueno a se, se ve que se ve con la cámara del celular que yo ¿no? he sacado las fotos eh, pero la verdad si sí se ve hasta te ok, los brazos, tentáculos, claro. tanto bueno no? a ver que más ahí, así es, esta ya la vimos eh, acá está que no se da tras ejecutar los tentáculos si sí, tendrás que obviamente pero tendrán los efectos prácticos que son más o menos lo que en, yo no me esperaba por lo menos de esta película, porque que iba a todo CGI, lo cual se iba a ver muy falso, ¿no? Por lo menos no se vea, no se ve tan falso con los efectos prácticos, lo los tentáculos, ¿no? Así que, bueno, me, me alegro que haya utilizado para las acciones, ¿no? Así que, bastante bueno que trae esto, ¿no? Bueno, acá vemos una foto de, de Spy normal, ¿no? En la escena posterior, más o menos de otro ángulo de la escena posterior, cuando nos revelan su identidad, ¿no? Ya botado una de Peter y otro estrella y de verdad no hice la gran cosa acá la imagen es mejor calidad que en mesa a son la miniatura ¿no? así que muy bueno este y bueno acá un meme más que me encontré corre fuerte, corre perro, corre capaz de todo el papón y bueno acá hay un meme más que se llama Fuya que comunidad no me sentí así eh estoy viejo ¿ves? y bueno este acá casi no se me olvidó que ya ha confirmado que el lagarto y satman aparecerán en la película eh, serán uno de los villanos sean parte del grupo de villanos ¿no? que se generan el hombre araña y, su y veremos a otro hombre araña si aparecen o no Pero la verdad el lagarto y satman si sí, ya me esperaba eh... Si sí, es verdad, porque se había filtrado varias información y aparte imágenes supuestas si son reales o no. Pero acá les muestro. ¿No vieron? Bueno, es rápido porque Sony estaban borrando cuentas y también videos, ¿no? Cuando se subían estas imágenes, así que pues no les paso de golpe. Pues pongan el cámara lento de pausa y vean, ¿no? Que sí, ahí se veía los efectos sin sí, terminar de Lagarto y Sadman. En una jaula con el Don bueno, estaba el doble verde y Rhino. Y no sé. Y ahí parece que más o menos tiene sentido de que hay como en los seis siniestros, ¿no? Seis siniestros del multiverso. Aunque dice por más mal que solo sean cinco, pero.. resulta rara la, la de rino que no aparezca porque había morales jugando cuenta de demás, Sony, así que.. Pero no sé. Yo no estoy seguro, así que yo digo que pues, ya aparezca o no, no sé. Es que esto ya lo vimos. 2021 y yo. <ríe> si sí, así está. Eh, ok, eso es eh, muy parecido, ¿no? Ah bueno, es lo mismo, vamos a estar teniendo. Expectativa, realidad. <ríe> ah, pero está bueno. Y se ha sentado ya vete el hombre de ahí. Acá muchos dicen que el los colores de la letras se parecen o estos colores que están así se parece bastante al de la a ver si carga la imagen se parece bastante a estos colores que había en la, en la introducción de, de Spider-Man 12 es eh. eh, bastante parecido que uh, decían esto ¿no? no? era un pequeño detalle nomás bastante curioso ¿no? este multiverso <risa> este ya averigué ya quién es, ¿no? Eh, bueno, es este, Idea. Eh, voy a ver el trailer que salió ahí pronto, ¿no? no sé cuándo termine este video. ya sabes que en el trailer maldita sea, dejé de hacer sufrirlo ¿no? <risa> eh, yo digo que en dos semanas, por ahí, y bueno, con toda la información que sale, dar <risa> creo que sí aparecerá, estoy seguro, pero solo un cameo nomás. bueno, y los 3 tres, tres y los 6 siniestros bastante bueno el fan. El y bueno, esto lo, lo, lo bueno, ¿no? Ya han confirmado que el duende verde es William de Fox. No el, ahí, No, yo sabía que iba a ser porque había rumores y había algo de cielo. ¿no? Y, y bueno, podría también ser pensé que por ahí pues el otro duende, ¿no? Pero como la bomba no era de, de ese duende, no. Pensé que por ahí, no. Pero. Yeah. Pero lo más que no fue el duende de Harry de Amazey, sino bueno, el de Unifold de clásico del 2002 ¿no? A la ojalá, ojalá que salga esta película y a ver cómo eh, lo reescribe o no sé cómo adaptar a los personajes del Dr. Rottweiler sin movilizar las anteriores películas pero bueno, acá será como de líneas alternas, ¿no? O oh, va a haber algo que cambie, no sé, ojalá, queremos. Y bueno, está de bueno que lo confirme, nada ¿no? más, porque... Okay. Ah cierto, Acá hay, Morbius y el España, ¿no? um, hay un rumor que dice que um, saldrá primero esta semana, la que viene, el trailer primero de Morbius, el segundo trailer, que no conozco a Morio pero no sé si la gente lo conoce, pero es que hace mucho que no se habla de esta película, obviamente si sí lo voy a ver porque es un personaje de spider ¿no? ¿No? y por el cameo del witte que hubo en el primer trailer, que eso es lo más sorprendente, ¿no? y a ver qué unen cosas por el, el universo de Spider-Man, de Tonjola obviamente y no sé, vemos que más en esta película, bueno, por sacar todavía no, igual voy a reaccionar a ver qué, qué contiene obviamente que bueno, se dice que para la semana que viene puede salir antes de que de Spider-Man ¿no? y si, sí, parece que una, Sony quiere hacernos esperar más a su notaria de Spider-Man <risa> por otra película y bien y maldito de con la película que un personaje que, que no es tan a nivel del hombre ¿no? <ríe> es obvio no? así que es eh, medio eh, primero lo mío y después lo tuyo de mal hijo de puta ¿no? Spider-Man no, hoy tampoco hay trailer eh, había rumbo ese otro día que 25 salió el trailer a pesar de que no había nada que se decía que iba a salir hace ya pasó ya estamos 28 ya <ríe> Eh, justo es el justo de cumpleaños de mi viejo es así que igual si me voy a probar la sorpresa también no que me voy a organizar un cumpleaños de mi viejo ¿no? a prepararme con mi familia ¿eh? no es el impacto ok yo ¿Qué más hay ah cierto que no sí, eh, pero que no no nada todos esos rumores que dicen o de youtube o ¿no? es gente que dice... aquí en live nomás y están mintiendo la cara que ha salido todavía no se filtró nada de la fecha de estreno, pero lo mínimo en dos semanas es un trailer ¿no? Acá emocionado con la imagen, ¿no? Igual yo. Pero bueno, acá había en otro póster, ¿no? Unos dibujitos que hacían referencia a los villanos, de ¿no? La película, como el, el círculo ese, como una escena que es el casco de misterio. No, misterio está en la película, pero es parte de la trama. Digo, se ha mencionado y habrá cosas, ¿no? Dibujos, eso. ¿eh? ¿no? Pero misterio como el personaje no, no va a aparecer, y está muerto. Eh, aunque los. Aunque sus secuaces siguen usando su apariencia, porque es un holograma misterio. El tipo que te llamas, Quentin Beck que murió supuestamente, aunque yo lo dudo. Pero yo creo que se lo guardarán para unas 4, unas 5 de, de Spider-Man con sus. Eh, antes de, de esto yo quería ver los seis siniestros del de spiderman de Tom Hora, ¿no? que eran huitre, misterio, shocker eh, creo que esos tres nomás nos salió otro más ya tienen que darle una cuenta ah, camaleón pero a ah, escorpión van cuatro eh... Camaleón por el tipo que se va Dimitri puede ser y faltaría uno que sea para otra película. Pero bueno. Bueno, eh, queda. Eh, si sí, acá se veía el, el puño de arena, obviamente en referencia al hombre de arena. La, la bomba del duende y ahí el electro. El electro si se da amarillo está bien, no se Ah La <risa> de la de, de, de la eliminada ¿no? <risa> El, el Bryan Singer se pasó a Spider-Man Todavía no salió de no esa película el 2002 todavía Bueno acá Acá por esta imagen puede haber confusión eh Que acá supuestamente está el set de Lego de Spider-Man Way Home Y desde acá que vemos al Wither Pero bueno, con la edición voy a hacer solo una imagen. Dice, o puedo, mostrar otra captura, yo que, que ahí dice que está inspirado en Spider-Man Homecoming. Así que no creo que sea de la película, sí, más pinta de Spider-Man Homecoming. ¿no? Y que por la película de, de No Home saldrán los otros dos sets eh, de Lego, la de far home y Homecoming. Así que... No, tiene nada que ver con la película, ¿no? Y no, porque no se ha escuchado rumor del de Wither ni nada de eso. ¿no? Cuando escuché rumores del Wither fue en la, la anterior película, en, en Far From Home, que escuché, que escuché oía rumores que aparecía y el Wither y no apareció. <ríe> Así que en esta menos. <ríe> no, esta se la guardarán para una cuarta película, Cuarta ¿no? forma. Casi tres horas. ¿Qué? ¡Oh, peleando? mío! ¡Oh, cualquier. mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios imagen al Dios mío! Este después lo voy a comentar, ¿no? Esto no es nada. A Y acá vemos a Spider-Man en una... Hay un Creí que iba a ser como decimos, eh, porque además se mostró muy mala calidad. Creí que iba a ser el, el muelle, el lugar de Spider-Man 2, donde ahí se, se refugiaba el Doctor Octopus, donde no, no construía su experimento solar. Pero aparentemente creo que no es eso, ¿eh? no por la luz naranja y eso que este, que por ahí era ¿no? y no, no, parece que no pinta eso <risa> me con Pokémon <risa> los tentáculos mira acá hay una imagen de Peter y MJ va a pintar con los Spiderman ¿no? nah, espalmas esto ya iba a ser ya. una la carta de mejor calidad, ¿no? El, el doctor Octopus, pues O la ¿no? <ríe> este víctimas, ¿no? Este ya vimos ya. Este ya vimos. Acá está mejor vistazo, ¿no? Tanto fáctico de los tentáculos. El Spidey. Bueno, este cuando hacen el hechizo y sale mal obviamente. Y mayor sale. esto es otra película pero después ok bueno gente creo que esto es lo que puedo comentar por hoy ah había un rumor de que bueno ya creo que entonces sé si ya se confirmó que Sony va a, lanz, va a lanzar un espino de los personajes spinos pero esta vez de agente venom no no venom el agente venom sea entonces que no tendrá nada que ver con Peter Parker de Tom Holland y tampoco con Peter Parker, literalmente, ¿no? Pero obviamente sabemos que con, tiene que ser otra nueva versión de, de Flash Thompson que la verdad... me parece no es estúpida, ¿no? pero bueno no, sé que el de el, el Flash Thompson de, de Spider-Man de, de UCM de Tom Holland eh, obviamente ese Flash no da para la gente no digo no, digo, lamentablemente no tiene eh, en el físico, no es como el personaje obviamente, no, no se parece mucho Y no, no, no da la talla, ¿no? Por eso van a buscar a alguien nuevo, para a ser una nueva versión Que sin más problemas podría usar al actor de el, la primera de, de Spiderman, ¿no? El John Maganielo, que puede ser el nuevo, eh, va a ser un ataque no había ningún problema Aparte, él ya es que en DC, así que no hay ningún problema y oh el otro flash ya me spiderman que es rubio también no sé cómo es el ahora no pero bueno eh, no lo de bueno, estos dos puedo usarlo para hacer flash Thompson, así que no me quejaría así que realmente y mente me calza con el personaje como es en los cómics ¿no? y me gustaría que a flash Thompson lo haga serio esta vez porque este sí al menos con él haga lo medio serio y no con medio bro que la, no, que la... Bueno, sí, para mí la cagaron, ¿no? Pero... Visión tan cómico que obviamente no, no actúa... Para mí Sony se me en encarna y Shiveno, ¿no? sé. Eh, a Viadal y esto, ¿no? Así que no me da confianza en la gente de ¿no? Que si... Sí, es otro personaje distinto, hagan lo distinto al menos, ¿no? Por lo menos en Mobius... Yo creo que ahí A no metió la mano, no metió tanto, ¿no? Porque ahí parece un poco más seria la película. Bueno, ya veremos en un botón que capaz lo cagan. Bueno, Yo no he visto allá de Leto y con vanas, en el pasado. Yo que sé si era la comedia, pero un poquito... Pero creo que Morbius pinta más serio que que Vena, ¿no? Y bueno debería ser más serio también, pero bueno. Um, ok, y también Sony, ya sabía, ¿no? Que sacarán una película de Kraven con el actor de Quicily y de Eficaz. Que ahora está mamadísimo, así que... <ríe> ni me conocí, así que... No volverás a ser ya nunca, ¿eh? Porque ya está, ma está mamadísimo, ya está re fuerte. <risa> Así que ya es Quisilver de no la vemos más. O quizás del otro. Del otro... Del Fox, ¿no? Que ya vimos. Dinosaurio, pero bueno. Probablemente lo van a meter otra otras películas. Y bueno... So, vamos... Seguimos atentos, ¿no? A esta información nueva que saldrá sobre Spider-Man Home ¿no? Y bueno, acá quería mostrarles el trailer. Eh, no encontré el que quería mostrarles, pero sí que... Pues ahí tenía guardado, ¿no? Que como bueno, se.. Cuando se filtraban supuestos trailers, ¿no? Nos no, no, no troleaban cosas de cualquier película, ¿no? Y, y quizá algunos se lo habían comido, ¿no? <risa réptha> es como un edit no de TikTok, que sí como lo ni ser de unas películas o nada que ver. Ok, por la duda, por copyright. Seguro oh, en el FO. que ya está cocinando? Pato Harvey Y eh, me muestro porque yo lo había publicado como comunidad, ¿no? Venom um, aparecerá en la película. Pero yo estoy seguro. Hay unos problemas, yo que sé, porque me parece raro que el actor. O parece curioso, mejor dicho, de que tenga la gorra con el logo de un Doge Hunt. Y se está indicando de que está en la película. Aunque yo lo dudo, pero en la trama no creo que aparezca. Yo creo que puede ser un cambio al final o una escena postcritos o sea la mitad o al final Todavía ahí aparezca eh, Mary Brock, ¿no? Y yo creo que Incluso con Spider-Man creo que sea en menos 3 Más seguro, ¿no? Y espero que lo hagan bien Sony, yo que sé guys, <ríe> Supuestamente le llamando a Mark Moodle ¿no? Que si sí aparecerá, pero pero veremos como lo hace, ¿no?, lo UCL Acá tengo otro oh, well, <laughs> Este debe ser de Uchapter Este solamente debe ser de Uchapter un, un o ¿no? algo así, la nueva... El basado en un videojuego que se, se acojona al protagonismo ¿no? oh, well, Sí, eso debe ser el de radar débil <laughs> <risa> se nota el coach? No, no, no, no, no, no, no, Ok, ahí le he quitado la música con copyright. ¿eh? ¿Ese de Morbius? No me descargué el video, estaba así, así que... Ah, no acabo de quitar la, la música que tenía copyright, realmente. Esta es otra película pa pa pa pa pa pa pa pero Tuvieron que ir a bajarle, ¿no? Es too late, <ríe> ese, ese, ese. sonido creo que puede ser de Venom, pero el juego de protección 1. ¿no? <ríe> Porque me suena la voz. Okay. Spider-Man Wijo. ok bueno gente creo que esto ha sido todo por hoy ya grabaré por hoy más tarde mi reacción al tráiler y los lo que vi de alguna película de voz WoW de ayer que la verdad no, no me llamó la atención pero esto estas imágenes y bueno ahora sí que el trailer que vamos a, a hacerlo después no que hoy ya voy 20 25 minutos grabando así que bueno tengo que editar esto y bueno cuando salga más información o vea más cosas para ver de Spider-Man de ¿no? Home, bueno los en el canal. Si te gustó este video puedes darme una me like, gusta que eso me ayuda mucho. Eh, puedes darle un compartir, puedes compartir videos, puedes suscribirte a este canal para más videos como este. Y bueno, sin nada más que agregar, yo me despido hasta acá. Soy yo Ultimate y nos vemos. Bye bye bye, bye, bye. chao dios bye bye bye y ojalá que se haga pronto el video. Hola Peter